Entonces, cuando después la haga también en el... en el horno, se le sale un poquito la grasa. No habría que comer frito, ni menos que menos yo. Lo tengo escrito del médico que me operó, que se murió. estaba con él tranquila, una buena persona de esa Y ahora la, la saco. ¿Se habrá cocinado la carne? No tengo idea. No, no cocina en el no.